¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock. Y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy vamos a ir hacia el túnel roca. Intentaremos conseguir nuevos Pokémoncillos en estas rutas. Y poquito más. Me pongo los cascos porque quiero darle mucha caña y capturar nuevas especies. He cambiado el equipo, ¿vale? He cambiado unos poquitos. He metido a Señor Head y he metido a Steve. Y a cambio he guardado nuestros dos Pokémon tipo veneno que no serán nada clave para el gimnasio. Si recordáis, señor Gera, tipo siniestro, eso es clave para el tipo psíquico y el tipo bicho, pues más de lo mismo. Así que vamos allá con Pitruenos, vamos a liblear a estos nuevos Pokémon que se vienen al equipo. Y me, me da miedo haber perdido a los dos intimidadores, tanto al Guiardos al como al Arbok, con sus fusiones, ¿vale? Pero entendéis a quienes quiero referirme. Poquito más, compañeros, vamos a continuar. Eh, cogemos esto, obviamente, una poke bolsilla Golpe aéreo. Golpe aéreo, ¿de qué me suena eso? Golpe aéreo. ¡No! ¡No! ¿De qué me suena golpe aéreo? Oh my god, cuando murió nuestro Pokémon, nuestro Pokémon Monkey. Vale, mmm, vamos a poner a Steve el primero, yo creo, sí. Quiero levelear, eh, quiero luchar, quiero ir tranquilito, no quiero apresurarme. Vamos a ir leveleando al equipo y... Con la calma, hermanos, con la calma. Hola, montañero, ¿qué me sacas? Un Zinda Chop. Oh, mamá. Aquí tenemos problemas con Steve porque nos puede dar tras tras por detrás. Vamos a meter a. Fimo. Fimo aquí lo puede hacer bien, ¿no? Es tipo lucha, fuego, ¿no? Ese Pokémon chirrido me da exactamente igual. Hidropulso, hermano. Y 3, 2, 1. ¡Al carrer! ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Y Steve sube al 8. Eso quiere decir que evolucionará. Eso es. ¿Qué más tienes? Cornix. Cambiamos otra vez a. a Steve. Y cambiamos a. ahora. Uf, aquí no lo tengo tan claro. Voy a meter a Fimo otra vez. Pero bueno, es, es agua roca. Podemos con el poder oculto. Que no sea nada eficaz. Que no sea eficaz. Vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien. 4 PS de. de, de, de shit, de shit, baby. Ahí está esa demolición. Le va a quitar bastante, pero seguramente tenga mucha defensa. Desde luego que no, no tiene mucha. Pobrecito. Pues ya está, hasta luego. Y Steve sube al 9, nice man, nice man. Pues nada, sí, minuto 2 de vídeo y tenemos una evolución. Yo no digo nada, hermanos, yo no digo nada. Aquí se viene la evolución de Steve. Enhorabuena, Steve. Vas a conseguir ser un... Un... Lo diremos, un... Vidril con... Con Charina No sé cómo coño será ese Pokémon Pero lo vamos a ver hoy mismo Estoy seguro, eh Estoy más que seguro Aquí está Kakuni, era verdad Este me acuerdo de él Kakuni Vale, sí, Kakuni Ahora nos falta Vidrilina Ch Charina, Vidrilina No sé, no sé cómo se llamará Vamos a verlo en breves instantes Porque ya está el 9 Al 10 evoluciona Y eso es un pepino Pero de locos Eso sí, antes eh, No sé si evolucionarlo antes Sí, vamos a evolucionarlo antes Venga Otro combate Otro combatillo Vamos allá Señor Campero, Chris, ¿qué tienes? Está aquí esperando en el Call of Duty. Un Grourua. Ay, Grourua, Grourua. Ojalá te capture en un futuro. No estaría mal. No estaría nada mal. Fimo otra vez. Fimo es clave. Atada ignia. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo a esto. Ojo. Atada ignia. no, no. No patada, no, no. Atada. Me ha atado. Eh, Hidropulso mejor, ¿no? Yo creo que Hidropulso mejor porque me ha bajado... Me ha bajado algo, creo. ¿O no? No, no me ha hecho nada. No sé, no entiendo nada. No me acuerdo. Ahí está, Crowurua debilitado. Y 200 puntos de experiencia. Nice. Daymander. ¡Oh! ¿La evolución de Charmander? Vale. O oh, es Charmander. Oh, no, no. Es Charmander. Es Charmander. Claro, claro. Es Charmander. Pues vamos con Steve otra vez. Que ya va a evolucionar en cuanto matemos a... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Daymander! ¡Qué bonito! Vale. eh. Pues... Fimo otra vez, es que al final Fimo es el mejor para todo. Mordisco, no me quitas nada, compitrueno. Es tipo siniestro, eh. Es tipo siniestro, no dragón, parece. Ahí está, el demoníaco, vas a comprobarlo, pero creo que sí, ¿no? Ahí lo llevas. Ahí lo llevas, claro que sí, Daymander, para tu casa, compitrueno. No ha evolucionado hasta nivel 21, tu Daymander. Algo has hecho mal, eh. Algo has hecho mal ahí, compitrueno. Chicos. Segunda evolución en el minuto número 4 Esto es, esto es, para dejéis un pedazo de like Un pedazo de like de locos Nuevo Pokémon, vamos a verlo No lo hemos visto todavía, ¿no? Creo que no A ver, Steve Pa, pa, pa, para No sé, pero tiene pintaza Tiene pintaza, chicos A verlo Vamos Oh, sí Oh, sí 10 de 10, vidrina ¡Uh! ¡Qué bonito! Me gusta mucho Chupavidas, chupavidas, esta hermana perdón perdón, perdón, perdón, perdón Chupavidas es bien, eh chupavidas Bueno, espérate, espérate ¿Tiene la potencia nueva o la antigua? Vamos a verlo, bicho planta en efecto Hypercut, Prevence, Attack Reduction No está mal eso y aquí está chupavidas, cuerno y hoja mágica ¿Es el antiguo? Es el antiguo Chicos, F F por el antiguo, pero tenemos mega megacuerno O sea que no hay problema por esto, megacuerno va a reventar Que de, de locos, de locos Por cierto, me dijisteis que le enseñara Ala de acero Ala de acero a nuestro A ver, no, fósil domo no Caja mts nos dieron Ala de acero y me habéis dicho que se lo enseña a um, Emanuel. ¡Oh! ¡Oh! F en el chat con Pitruinos. Lo puede aprender Darío, pero... Es que tampoco te creas que el tipo Acero es muy clave en esta generación, ¿eh? Darío además tiene buenos ataques. De momento no quiero enseñarle nada. Una pena. Hay otro combate, ¿en serio? ¿No me va a dar tiempo a llegar hasta el final? Vamos a levelar a, a Señor G ahora. Porque es el siguiente que puede evolucionar. No sé a qué nivel. Porque se supone que el original, Jigglypuff, evoluciona con la piedra, ¿no? Con la piedra lunar. Pero claro, no estoy seguro de esto Lo comprobaremos ahora Tengo una piedra en un arma, me parece A ver, cazabichos ¿Vidrina? No me lo puedo creer <risa> No me lo creo ¡Con Esto es una broma Un vidrina justo cuando conseguimos nosotros el nuestro es, es de locos Vale, pues Darío aquí, obviamente Chupavidas Vale, vale, verga Y ahora un picotazo Y lo siento, vidrina Has tenido tiempos mejores eh. Hasta luego, hermano Hasta luego ¿Y tienes más? ¿Tienes algo más? ¿Quién ha aprendido relevo? ¡Oh! Ha aprendido relevo, señor G. Puede llegar a ser clave si tiene algún ataque que se suba a stats. Puede estar bien. Vale, volvemos con señor G. Aquí rapidito. Es otro vidrina. Así que volvemos con Darío. Y en efecto, telaraña. Tiene telaraña. No deja escapar. ¡Uh! Nice. Picotazo y vidrina con pitrueno. ¡Adiós! Vale, fácil. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo de momento. Vamos a capturar ahora, eh, hermanos. Se viene otro mote. Es increíble la de capturas que estamos haciendo en este juego, ¿eh? ¡Amazing! ¡Amazing! 3, 2, 1... Primer Pokémon de la ruta número 9 Es un pedazo de... ¡Oh! ¡Ratzel! ¡Oh, mama! No pensaba que íbamos a capturar un Ratzel a estas alturas eh, Vale, dragón, ¿eh? Dragoncito Dragoncito, chavales Pues voy a cambiar, obviamente Vamos con Josh Que creo que es el que menos, menos nivel tiene Y con el que podemos ir quitándole un poquito de vida a ver qué hace, picotazo venenoso eh, Soy muy poco eficaz, compañero No me envenenes, por favor, gracias Voy a hacer corte No creo que lo, o sea, no, si lo mata Ya es que, vale, ya hacía yo, digo, no, no lo puede matar Ciclón, me quitas basura Ahí está, otro corte Y no lo mates, no lo mates, vale, en rojo Easy si peasy, lemon squeezy, paralizador ¡No! F por el paralizador No pasa nada tampoco eh. Mmm. Pokéball este está en rojo, nivel 16, es un Ratzel. Por favor, te lo pido, ese hermano. Uno, dos, tres. Pa, pa, pa, pa, Lo tenemos, claro que sí, hermanos. Bien hecho, compitruenos, bien hecho. ¿Quién se llevará el mote de este Ratzel? Lo descubriremos en breves instantes. Pasamos al Random Name Picker y vamos allá. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Javi, just Javi. Javi, lo voy a llamar Javix. Porque la X ahí le da un puntito. Javix. ¿Dónde está esta X? Ah, ahí está. Transferido al PC de Bill. Puede estar bien, ¿eh? Un tipo de dragón es lo mejor de esta generación, ¿eh? Pero lo mejor, lo mejor. Vale, pues, ¿qué más había aquí? Vamos a ver qué más había así por curiosidad. A ver qué no se... ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Cabaró. Otro Pokémon que se nos escapa, que me mola. Bueno, escapamos, hermanos. Nos vamos. Vale, pues vámonos. Vamos a continuar. Quiero llegar a ser posible a la siguiente ruta y al o sea, al túnel. He dicho hoy que llegábamos al túnel. Vamos al túnel. Era por aquí, ¿no? ¿Aquí había objeto? Me suena que sí. Va, que somos, leones o huevones, a combatir. Qué narices. ¿Qué tienes tú, Montañero? Dos poques. ¡Brazude! Fácil. Muy, pero que muy fácil con Fimo. No es bueno andar usando tanto a Fimo, ¿eh? Fuera coñas, porque Fimo... Eh, no vale para el gimnasio Entonces lo estamos eh, eh, usando demasiado Al final vamos a subirlo demasiado de nivel Y eso no es bueno Un Cornix, vale, Cornix Volvemos con el señor G Y me voy a esforzar por usar a Darío A pesar de que sé que este es tipo agua, vale Esperemos que no tenga nada de tipo agua A ver, Cornix, Cornix, fortaleza Bien, bien, bien, va bene, va bene eh, Disparo de lodo Es muy eficaz Lo que no sé es si me va a hacer algo de tipo agua Y me va a hacer un hijo, vale, lo aguanta bien Le bajamos la velocidad nos vale para nada. Lanzarrocas. Bien, bien, bien, bien, bien. Neutro, eh. Neutro, neutro. Nice. Disparo lodo otra vez. A ver qué me hace ahora. No me hagas nada de tipo agua, por favor, compitrueno. No me hagas nada de agua. Atadura. Y ya estaría, chicos. Disparo lodo. Uh, lo he fallado. Lo he fallado. Oh, lo he fallado. Casi la cago. Ahí está. Otro disparo de lodo. Y hasta luego, Corrix. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. A ver qué era esto. Algo bueno. Antiquemar. Meh. Meh. Bueno, me vale. Venga. Te Lo compro. Aquí a la derecha está ya. Estamos ya a punto de llegar a la, a la zona de, de a la derecha, ¿eh? Del centro Pokémon. Vamos allá. Hola, Pokémon bicho. ¿Qué pasa? Tres. Caterbug. Vale, pues Darío. Estímulo. Vale, picotazo hasta luego. Subimos al 25. ¿A qué nivel está? ¿Me habéis dicho que al 30? En, no, 33. ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Señor G, otra vez. Un Wid Sweet. Pues nada, Darío, obviamente hoja mágica Picotazo, ¿y qué más tiene? Algo más tendrá ¡Uf! Un Gooper, ¿eh? He leído algo de Gooper Bueno, vamos a cambiar a señor G igualmente, a ver qué es Algo ah, con Gooper Scrooper, ¡ah, es verdad! Este lo hemos visto ya, ¿no? O lo he visto yo leveleando, puede ser que lo haya visto yo leveleando Y vosotros no, ¿eh? Puede ser Scrooper, Scrooper eh, y con Gooper, o igual sí que lo vimos No me acuerdo, esto será Lucha, Lucha Agua no me la puedo creer. ¿Otro lucha agua en serio? ¿Será siniestro? Eh, no sé. Voy con Fimo por si es siniestro. Que otro lucha agua, por favor. Ya es sumisión. ¿Otro lucha agua en serio? ¿Es de coña esto? Vale, cuidado, eh. Se lleva recoil. Voy a hacer demolición. Pero no te creas que me gusta nada esto, eh. Ahí te lo llevas. Lo mata de un golpe, chicos. Lo mata de un golpe cuando más lo necesitamos a este Fimo. Perfecto. Perfecto. Y suba al 26. Nice. Vale, pues ya estaría. Fácil y sencillo. Estamos un poco tocados, ¿eh? No quiero hacer muchos más combates, también te digo. Este no quiere combatir. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, hola, hola. ¿Sí quiere combatir? Pero si se está moviendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sin when Dime cuándo, cuándo, dime cuándo tú vendrás. Voy con Emmanuel, entonces, por, por asegurar un poco, pero yo qué sé. Viento hielo, me quitas basura. Un PS. Pff, un PS. No tengo nada más que rayo bruja aquí, eh. Rayo burbujita para tu casa. Perfecto, señor G. Enorme. Vamos a usar más a Manuel, ¿no? Porque Manuel puede petarlo. Petarlo, ¿no? Adelante, señor G. Un Zindachop. Mmm. Voy a sacar a Fimo. Voy a sacar a Darío, eh. No me fío un pelo. Corpulencia, se sube la defensa, eh, chicos. Se sube la defensa y el ataque. Picotazo. A ver, es tipo lucha... ¡Ay, no lo mato! A ver qué me hace. Sumisión. Lo aguantas bien, Darío. Lo aguantas bien. Es volador, es volador, es volador. Es volador. Bien. Bien. Bien. Se golpea. Picotazo. Hasta luego. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? Vamos. Algo, algo malo. ¿Algo malo? Verdude. Bien. Bien. Esto me gusta. Me gusta. Metemos a Emmanuel. Aquí. Un rayito. Campana cura. Muy bien. Un aplauso, chicos. Un aplauso, chicos, para este Verdude. Y continuamos. Rayo burbuja. Hasta luego crack. Y subimos al 23, ¿verdad? Yeah, 23. ¿De qué me suena ese número, hermanos? Algunos no lo sabrán, pero otros sí. Dicho y hecho. Perfecto. Vale, tenemos aquí el centro Pokémon, ¿eh? Centro Pokémon. Que no haya más combates, por Dios. Por Dios, Carlos, por Dios. Vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Ruta 10. Aquí podemos capturar, pero voy a curar primero porque no me da la vida. O sea, no quiero jugármela. Entramos en el centro Pokémon. ¡Hola! ¿Me curas, enfermera Joy? Sí, claro que sí. Esto es gratis. Lo paga el Estado. Perfecto. Hasta luego. ¿Y esto? Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el ayudante del Profesor Oak. Si tienes ya más de 20 tipos, debería darte piedra a tierra Me da igual. No quiero si quieres la piedra de terra. Vale. Eh, vamos a capturar un Pokémon en la ruta número 10. O lo dejamos aquí. O sea, no el capítulo, pero quiero decir... ¿La dejamos para más adelante? ¿O capturamos? Sí, vamos a dejar esta ruta para más adelante. ¿Vale? La ruta 10. ¿La mantenemos...? Y capturamos en el túnel, ¿vale? Porque no es obligatoria esta ruta. Y recordad que tenemos esta ruta y también la de encima de Ciudad Celeste, la veintitante. 20... No sé cuál es, no me acuerdo cuál era. Pero la de arriba, ¿vale? ¿Sabéis cuál es? La de la caja de Bill. Ahí también tenemos pendiente de capturar. Recordadmelo por si me se olvida. Vamos a capturar en el túnel mejor. Cortamos aquí. Ahí está, porque no quiero luchar contra esa señorita. Y entramos en el túnel roca, hermanos. Túnel roca. Ojito, ¿eh? Ojito que se viene. Primer Pokémon. Del túnel roca es un pedazo de. No, hermano, no quiero esta mierda. Bidubat, Bidubat, bueno, vale, vale, vale. A veces, a veces tocan estos Pokémon, ¿vale? A veces tocan. Vamos con Josh. Josh puede aguantar bien a este Biduba, yo creo, porque te da ataques tipo psíquico, ¿no? Danza, caos. Pff, me, me chupa un pie. Mm, pff, corte. Está confuso, no te golpees, Josh. Venga, Josh, Josh, Josh se golpea. F. 11 PS? Pero bueno, pero ¿cómo le quita tanto? Bueno, colmillo veneno. Esto es malo para el, para el gym, ¿vale? Básicamente. Voy a, voy a sacar el manual ahora. ¿eh? ¿eh? Básicamente porque este no vale para nada. O sea, este se va al PC directo. Igual más adelante puede servir, pero también te digo que teniendo otros tipos veneno, como son eh, Moya y como es el Gyarados, ya estás, estás jodido, compañero. Golpe cuerpo. Si te mato, ahí te quedas. No creo que lo mate, ¿eh? No creo que lo mate, ¿eh? Un aplauso para este Bidubal que se va a quedar en la cueva Hasta luego <risa> No pensaba que lo iba a matar, eh golpe... A ver, golpe cuerpo es un buen ataque, pero... A ver, objetillo ¿Qué más había? Verdude, bueno Bueno Tampoco te creas, eh Tampoco te creas Eh... Vamos a escapar directamente No no tengo problemas contigo ¿Qué es esto? Repelente, bien Esto esto sí que me gusta De hecho vamos a usar, eh Vamos a usar repelentes Vamos a ir a la ruta de arriba a capturar, yo creo, eh Porque como no hemos capturado aquí Me he quedado con el mono con el monillo de capturar. Voy a pasar, no. Vamos a, dejar la pa Vamos a dejar esa ruta. He dicho que la dejaba y la voy a dejar. Aquí está. Lucha Pokémon, empezamos. Comenzó. Compañero, ¿qué tienes? Dos Pokés. Cubo Blast. ¿Qué cojones? Ah, Cubon con. Madre mía, digo. ¿Qué cojones es un Cubo Blast? Vale, Cubon con Carra Blast. Ostras. Qué chulo, ¿eh? Da, da un poco de miedo, la verdad. Cubo Blast. Pff. No sé qué tipo, son Carra Blast, bicho, agua. Y él, y él Sí que es tierra, cubon, pero no sé, vamos confío, porque tierra es. Tierra es ráfaga, se sube el ataque especial por 3. Oh, mama. Oh, mama. Hidropulso. A ver. ¿Será neutro? No, es muy eficaz, es muy eficaz. A tu casa. ¡Hala! Hasta luego, crack. Nos vemos en otra vida. Vale, subas 15, señor G. A ver si evoluciona. Y no sé, igual evoluciona hoy, pero es que no sé muy bien qué necesito para evolucionar. Slautan. Vale, metemos al señor G. Y. Slautan. Pues lo tenemos claro, ¿no? O sea, Fimo otra vez. <risa> lo siento, chavales, es lo que hay. Lanzallama, pues muy bien. Un pin para ti. De abolición Lo mato, ¿no? Dime que lo matas de un golpe, por favor. ¡Por favor, eh! ¡Por favor! ¡No! ¿Un PS? ¿En serio? No creo lanzallamas. Venga, un saludito. Demolición. Hasta luego. Y le queda uno, ¿no? O oh, me he rayado yo. Me he rayado yo. Me he rayado yo. Perfecto. Combate más que superado. Eh, ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah, 17 minutos. Vale, pues podemos continuar un poquito. Espera, repelentes. Que se me olvida, ¿eh? Que se me olvida. Bolsa. ¿Dónde están los repelentes? Los he comprado, ¿eh? Estoy seguro de haberlos comprado. Los compré con vosotros, hermanos. Aquí está. Usamos. Nice. Y continuamos. A ver, aquí arriba... Siguiente piso, túnel roca. ¡Oh! Esto es para hacer golpe Por cierto, ¿no hay destello aquí? ¿Me acabo de dar cuenta de que no hay que usar destello? ¿Y ese fail de ponerle corte? Vale, bueno. Ok, no hay destello. Pues nada, no hay destello. ¿Qué se le va a hacer? Me acabo de dar cuenta de que no he necesitado destello. Es que es súper random esto. Pero bueno, ahí está la vida. Continuamos. Aquí. ¡Eh! ¡Pero si tengo repelente! Un cotonki, podíamos Podríamos haber recuperado a nuestro Fredo, hermanos, pero no. Se quedará aquí eh, para la historia. Eh, cuidado, ¿eh? Que soy por cuatro en lucha y no quiero problemas. <ríe> no quiero susto. Señuelo. Venga, hasta luego, crack. Vale, es porque estoy por debajo de nivel, ¿verdad? Bueno, la vida es así. Vamos a combatir. ¡Hola! Cuando estoy en casa dibujo a los Pokémon... Hay mucha gente que dibuja Pokémon De hecho, Moya me ha dicho Creo que era Moya, ¿no? ¿Quién iba a hacer un dibujo de los muertos? Puede ser Slow Tang Slow Tang Joder, tío No quiero usar tanto a Fimo Pero de verdad es que Contra Slow Tank sí que no tengo otra opción ¿Eh? Truco Truco Aprende Truco, Slow Tank? El nuestro todavía no, pero Aprende Truco Ok Ok Perfecto, pues ahí se lo lleva Y subimos al 16 Bien, señor G A ver si evolucionas de una Sampito Pato vez Aunque, espérate no era con piedra lunar he dicho Voy a comprobarlo, eh A ver, espera ¿Cómo es esto? Aquí, eh, bolsa ¿Teníamos una piedra lunar por aquí, no? En efecto, dos tengo Tengo dos Ah, sí, sí Sí que evoluciona por piedra lunar, sí Claro que sí, claro que sí Pues nada, pues no sé cómo evoluciona Así que, F ¿Aquí había objeto? ¿Puede ser? Yeah, yeah, yeah, ¡A yeah. Revivir, wow Wow A venderlo, chicos A venderlo Vale, otro Pokémon Escapamos Y aquí está Va no suelo venir por aquí, pero lucharé contigo No, no sueles venir por aquí, solo llevo aquí desde que empezaste la ROM Bueno, desde que existe este juego Dos Pokémon Team this, vale Ya podemos empezar a pensar a usar al señor G Pero es que tú, eso de que el lucha sea por cuatro En cualquier momento, un día nos sorprenden y pa A tu casa Mmm. Manuel, venga, va Cornada Pff, Basura Lanza llamas, gol golpe aéreo, golpe aéreo, por favor O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Ahí está, perfecto ¿Qué más tienes? Tenía otro, ¿eh? Bullwig. Oh No, Leo, que no Leo, que no Esto ha sido una, un fail, ¿vale? Mm, golpe aéreo otra vez Velocidad extrema ¿Velocidad extrema de Bullwig? ¿Pero qué, qué, qué ataques son estos? ¿Qué ataques son estos? No entiendo Ahí este está el golpe aéreo para Bullwig. Otro golpe aéreo Hasta luego Velocidad extrema de un Bulbasaur O sea ¿Por qué? Mi no entender nada, ¿vale? Mino no entender nada Vale, Bec dude. ¿No puedo escapar? No Vale, vale, vale, no me ha matado, no me ha matado, no me ha matado, escapamos. Uf, oh, qué susto me he dado. Vale, compitrueros. vamos a dejar por aquí el episodio, llevamos 20 minutillos, mañana continuamos, terminamos el túnel roca, con vuestro permiso, y llegaremos a Ciudad... Pueblo la banda ¿no? Es Pueblo Lavanda el nombre, sí, creo que sí. Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo He jugado este juego 18 veces, pero no me acuerdo Así que nada chicos, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Podéis dejar un like, apretar ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao, chao